Hoy es un día especial, estamos en una gala benéfica, bueno, ya ha entrado la primavera, que da mucha alegría, que esto es Marbella, y en este hotel, el Puente Romano, un hotel que es increíble y que abre sus puertas, ¿no?, para muchas asociaciones, y esto es totalmente solidario. Bueno, pues tenemos a uno que va a presentar este evento, la subasta, y nos ha, bueno, la verdad es que es una gran alegría de verte y que estés aquí también apoyando. Muchísimas gracias a vosotros, siempre nos vemos en los mejores sitios y en, y en eventos maravillosos como este, este es un evento maravilloso por, por, por, la, eh, por el tema que es hoy, ¿no? por, la, por el evento solidario que es, ¿no? entonces hay que apoyar, hay que venir, hay que apoyar y, y, y yo sé que aquí hay mucha gente solidaria, con lo cual esta noche vamos a pasarlo bien, vamos a hacer que, que gasten dinero, eh, ...para una causa como la de hoy, una causa maravillosa, solidaria... ...para gente que lo necesita, para gente eh, que le hace falta en todos los aspectos... ...ya sea por enfermedad, ya sea por pobreza, ya sea... ...entonces hoy vamos a intentar pasarlo bien para recaudar fondos... ...para esa gente que lo necesita. No, ¿Cómo fue que te llamaron y te dijeron esto es una causa solidaria y tú cómo reaccionaste? No, por favor, yo vamos... Sin pensar, yo siempre digo que sí, cuando me llama Estrella, mi amiga Estrella de Aguja Solidaria y cualquiera, ¿no? De cualquier asociación benéfica, primero digo que sí, luego, por ejemplo, os voy a contar una anécdota que me ha pasado. Esta vez he dicho, sí, sí, venga, cuenta conmigo, luego tenía un evento, una historia, que bueno, lo he anulado. Ir a la Feria de Sevilla en barco, desde aquí, desde Marbella, como el año pasado, a la Feria de Sevilla en barco, y dije, llamé a mis amigos y les dije que no que esto está antes, que ya iré a la feria, tengo mucho tiempo para ir, si eso voy mañana o pasado, pero fíjate, o sea, digo primero que sí y luego me, me han pasado estas cosas, pero prefiero estar aquí y apoyar, que esto para mí es mucho más importante, la feria está ahí y, y nada, a pasarlo bien, hacer que, que todo el mundo se lo pase bien y sobre todo recaudar fondos, que es importante, recaudar fondos para la gente que lo necesita. ...y vamos a verte ahora ahí presentando, ¿no? Pues, bueno, lo haré lo mejor que pueda, estas cosas ya sabes, yo improviso, yo nunca hago un guión... ...ni tengo guión, entonces improviso y me encanta... Eh, ...y bueno, hay, hay mucha gente que ha donado muchos, muchas obras de arte, entre ellos Pedro Peña, el señor Yusuf... Eh, ...hay más gente, hay más gente que ha donado cosas maravillosas para donarlas y sacar dinero para esta gente... Que ...gracias a vosotros por supuesto, que siempre estáis en los, en los momentos de verdad, yo... Yo, además, algo me decía que, no me respondiste al, al mensaje, pero algo me decía que iba a encontrar a Elena y a Pepe. Pepe, que está ahí detrás, que no se le ve nunca al pobre, pero Pepe está recuperado. Para todos vosotros, ¿qué tal? Está maravilloso. Y Elena, ya la veis. Gracias. Sí, gracias. gracias. A vosotros siempre.